¿Qué? ¿Tu hermano viene? ¿Qué va? Bueno, pues se lo pierdo. ¡Hola Danielers! Bueno, este es mi super resignante de hoy. Me encanta mezclar estos snacks con la leche del Himalaya para mi sesión de yoga de hoy. Hashtag, vida sana, hashtag, fitness, hashtag... Pero que tú qué estás haciendo. O sea, yo tenía ya el vidrio perfecto, la luz perfecta y ahora voy a tener que repetirlo todo. ¿Qué? ¿Están buenos? Buenísimo, ¿no eh? Pues se llama Germa y se puse a. Ahora encima, que en Instagram me había promocionado los productos nuevos. <risa> ¿Otra vez? Oh. El deber me llama. Ea, aparcado. Hermano, ¿te parece bonito lo que acabas de hacer? Las cosas se reciclan, tío. <risa> Reciclar, dice, casi me lo creo y todo. Sí, sobra. Venga, vamos a darnos un chuzo. Tía haces ¿sí así. Parece uno de esos... los chacalotes. Tía si ¿sí de chocolate Ay, ¿No me des la lata? Tú sí. Primero, si dice cachalote. Segundo, yo sí que les voy a dar la lata. No. Venga, ahora enseño, tira en serio, tiran esto al contenedor amarillo. Tía, vete ya, que estamos haciendo cosas importantes. Sí. ¿Cariño? ¿Va todo bien? Sí, no es nada. Descuido. ¿Seguro? A ver, Pau, tú ya sabes que puedes contar conmigo, que me puedes contar lo que sea. Así que dime, ¿qué está pasando? No sé, es el trabajo. Llevo como, no sé, muchísimos años hablando al mundo del mal. Y no sé, nunca había visto nada así, que es como, como más organizado, más peligroso. A ver, mira. Yo creo que esto es el estrés acumulado y que mañana verás las cosas de otra forma. Así que que no, a... Dani, que pegué a alguien esta mañana, de verdad, que hasta ahora el diálogo había servido, pero no sé, no había otra escapatoria y... ¿en a qué ver, me estoy convirtiendo? Ver, escúchame, escúchame. Mira, hoy en el trabajo me dio unas pastillas que sí. ayudan a controlar pues, los ataques de ira y... Hablas de proteger el mundo, pero yo soy que la única persona que protege nuestra relación. Así que pienso tus prioridades, Paula. Porque yo no te voy a durar para siempre. Sí. No, no, no, no, me niego completamente. No. Ya empieza a salir en los periódicos y es el momento perfecto para atacar. Te dejas de tonterías, vienes aquí ya. No me decepciones. Guapa, pivón, sube la furgo. Vamos. Achú. Yo puedo. Creer. Bueno, y ahora quién? Vaya, vaya. Parece que la rata ha caído en la trampa. No, no, no. Rufián, suéltala, suéltala. De ella me encargo yo. ¿Serio? Sí. Claro que soy yo. ¿Ya no te acuerdas de mí, hermanita? Bueno. Comprobarás que... Esto no va a tener un buen final. Sergio, ¿qué haces? <ríe> Para, por favor. Acabo mi gran obra. Vale, tienes razón, tienes razón era yo la que robaba la comida y te manchaba el saco por la noche para que la gente pensara que fueras tú, pero... lo siento... No supliques por tu patética vida ¡Para! Te voy a decir la verdad En realidad... lo hacía porque estaba celosa de ti porque no soportaba que mamá... te prefiriera a ti porque tú eras el perfecto el que lo hacía todo bien el que era bueno estudiando, en clase, en todo y yo a los escabos no sé, era la única forma de destacar. No lo dices en serio. Sergio, no estoy mintiendo. Entonces todo esto para qué ha servido. Lo siento, lo siento. He vivido una gran mentira. ¿Quién, si no, podría hacer una organización así? ¿Quién podría organizar a medio mundo en mi contra? Mi hermano. Ah, bueno. sí. Vale. Supongo que esto se acabó. Todos los de la banda, váyanse. Queda disuelta esta organización. Sabes si no tiempos de paz, ¿verdad? Supongo.